Yeah. Goodbye, bye, bye, bye Goodbye, bye, bye Adiós, adiós, adiós, adiós. Goodbye Ay, ay Dentro tanto me despido De la tierra Yo solamente lo enrolo y me viro Ah, dentro tanto yo pienso acá El universo gigante Yo pienso distante Me voy hacia Marte esto enrola para más tener, no el tiempo pasa. La vida pasajera, nada que pueda explicar. Mientras tanto yo vuelo, me siento relax, me siento en mi cama. Pienso mucho. Somos un punto pequeño, en una galaxia tremenda. Yo pienso pienso y no me voy a la creta. Simplemente analizo como esta, eh. Simplemente te tiro al parada, simplemente vuelo y nada más. Nuestro rapeo, la araña me mira desde lejos, piensa que la voy a montar Pero primero me tengo que asegurar, sé si es que me va a picar. Esa es la realidad, cruda realidad. Sigo volando sin explicar La araña se dio cuenta de mi rap Mientras tanto yo vuelo nomás No es que me persiga ni la era yo matar Solamente me doy cuenta que me quiere asesinar Y si me quiere asesinar La tengo que bajar en la puta realidad Sigo volando, sigo pensando Nena tú de mí te estás alejando Mientras tanto yo sigo yo mentalizado sofocado pensando La vida te está pasando Simplemente pasajera Goodbye uh, Le digo en la tierra Ay, ya yeah, ya. Yeah. Me voy a sumarte con esto terrestre para Marte. Yo sigo mentalizando, quemando para el bicho. La vida es pasajera, nada más que explicar. La vida es por el, por estar. Nada más, no más. Solamente está por estar. La vida no tiene explicación. Te lo digo de vez como si no hubiera más. Ha, ha, ha, no rola nada más. Happy nada más. Mientras eh, tanto el la araña culia. La voy a matar.